Y en medio de esta alerta mundial hay una alerta que no podemos descuidar. Se implementó hace poco la teleconsulta eh, para eh, los problemas mentales. Y es importante decirlo. Hoy quedamos mucho más vulnerables, más expuestos y, y sin la facilidad de poder acudir a los especialistas. Qué bueno que se haya dado esta iniciativa. Pero es importante también eh, tener recomendaciones frente a lo que podrían ser escenarios de pánico, de tensión, de estrés... ...que son propios en medio de esta incertidumbre de lo que ocurre en cuarentena. Por ello hemos invitado esta tarde, quiero darle la bienvenida a la licenciada Claudia Tazara... ...y es psicoterapeuta y neuroeducadora. Licenciada, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal Claudia? Gracias por la invitación. Bien. ¿Cómo estás? Eh, todos en este momento no solo sentimos pánico por saber qué va a ocurrir más adelante... ...nos preocupa mucho el tema económico... Las obligaciones en casa y tantas cosas. No dormimos bien eh, y si dormimos no descansamos y no tenemos hambre y entonces son se desencadenan muchas cosas. ¿Cuáles son las recomendaciones en, dentro de lo que se puede para poder sacar adelante este mal momento? Exacto. Lo primero hay que eh, des distinguir qué es un ataque de pánico. ¿Y cuáles son emociones de alta intensidad que pueden ocurrir? Efectivamente estamos viviendo en una situación no deseada y muchas personas actualmente pues tienen diferentes emociones. Ante un ataque de pánico ocurre cuando experimentamos síntomas físicos súbitos e intensos, ¿no? Como por ejemplo el corazón se acelera, sentimos náuseas, una sudoración, temblores, mareos, falta de aliento. Incluso se piensa que, que nos puede dar una... Y esto alcanza su pico máximo a los 10 minutos que vamos sintiendo estas sensaciones y más o menos va disminuyendo después de 30 minutos. Y esto causa porque estamos con una sobrecarga de, de estrés o de, de tensión que tenemos con tantas preocupaciones que tena, que, que estamos pasando. ¿no? Y por otro lado están las emociones, que a veces tenemos, no altas de alta intensidad, que puede pasar porque estamos muy nerviosos, agitados, o tenemos pánico de lo que va a suceder. Eh, no podemos pa dejar de pensar en alguna situación eh, específica por nuestro trabajo o porque nos podemos contagiar y eso causa que tengamos este, estas emociones de alta intensidad también, ¿no? Uh -huh. También, por ejemplo, pasa que necesitamos que este, constantemente formación permanentemente porque si no no nos sentimos con, este, con calma o tenemos dificultades para concentrarnos o para desarrollar nuestras labores cotidianas, ¿no? Como sí. el, el, los quehaceres del hogar. Ahora, Ahora doctora, aquí doctora, aquí hay algo importante. Sí. Usted ha, ha descrito bien cuál es un cuadro de pánico y demás, pero a ver, eh, hay dos frentes. Aquellos que se ven en este momento desencadenan este tipo de situaciones por la incertidumbre, la preocupación y demás, y aquellos que ya venían con una condición mental, que necesitan Doctor. medicación y demás, y donde hoy quedan mucho más vulnerables y podrían agudizarse sus, sus enfermedades. Efectivamente, no acabemos dos cosas, algo que, que pasa por la situación y algo con personas que ya tienen desde antes este problemas de ansiedades, depresiones, y, y en todo caso se les sugiere seguir con un tratamiento. Pero, ¿qué podemos hacer ante eso? no Y, y en realidad estos tratamientos son muy generales, ya que como, como comentaste muy bien, no va para todos, sino en general ver qué te puede ocasionar. Mm. Lo primero que, que siempre recomiendo es, eh, tener una distracción en cierta forma dentro de lo que podamos, ¿no? La música, por ejemplo, ayuda a segregar dopamina, que es este neurotransmisor de, de, del, del placer, de la felicidad. Poner música o algo que nos alegre para que no tengamos que foco constantemente de, de, de, de cosas terribles que puedan estar sucediendo. Practicar la respiración diafragmática ayuda a relajarnos. El meditar, muchas veces la persona piensa que es algo algo este difícil, pero no, no necesitas buscar un, un lugar específico. Pero Uno doctora, puede meditar incluso en la ducha. Sí. Eh, lo único que necesitas es reconectarte con tu lado inconsciente para que puedas estar un poco o sea, más tranquilo. ¿no? Y es un doble reto también, ¿cómo reconectarnos si encendemos la tele y todos están en modo COVID, todos están eh, llevando información del país, del mundo y demás? O sea, el desconectarse Exacto. es también un compromiso de cada quien de hoy no voy a consumir esto quien. porque ya estoy muy cargada, exacto, ser conscientes de qué nos está causando y eso es lo que le llamo la autoconciencia, nosotros tenemos que practicar la autoconciencia, que, que consiste en tomar una conciencia de uno mismo y pensar más que todo ver qué es lo que me está afectando y qué cosa voy a dejar de consumir, como por ejemplo si sé que el alcohol o el o este no sé o las drogas o el fumar me es dañino entonces trato de no consumir. Si, si ver sobre este la información constantemente me está haciendo daño, entonces trato de bajarle a ese nivel. no Igual la autoconciencia también consiste en, en vivir el presente, en no estar pensando qué va a pasar acá tres semanas, a mes, a dos meses, cómo va a ser, porque en realidad eso no nos está ayudando mucho. Uh -huh. Y tratar de buscar soluciones, pero de tu día a día, de tu presente, de lo de hoy día que estás haciendo, para que no empieces a tener estos pensamientos intrusivos que lo único que hacen es que a, aumenten estas emociones negativas, digamos, estas emociones que no te están ayudando, ¿no? El reconocer tu emoción es importante, o sea, está bien sentir tristeza, está bien sentir ansiedad, angustia, pero lo que no está bien es cómo lo estamos manejando, tal vez, que nos inmoviliza o no no, o no hacemos algo más al respecto. Para eh, al, al, al aprender a manejar esta emoción, pues, hay que cuestionarlas, hay que buscar qué es que hay de si estamos teniendo fuentes fiables de donde estamos sacando esta información eso no y lo importante mismo es decir ser objetivos con las cosas no subjetivos no uh -huh. y recordar que somos personas fuertes y capaces en lo que podemos hacer ¿no? Y, y no tratar de alarmarnos con cosas innecesarias y que no son reales Sí. Ahora, ¿cómo, y, y aquí es sumamente importante también distinguir el hecho de que la, la realidad no cruce ese lado de que cualquier pensamiento negativo pueda desencadenar otro tipo de, no sé, de, de escenarios, ¿no? Ahí eh, Dicen que el poder de la mente, la mente puede imaginar cualquier cosa. Y en medio de tanta, de tanta preocupación puede que algunas personas confundan ya lo que es irreal con, con lo que todavía no sucede. Exacto. Y como lo dices bien, muy bien, la mente es muy poderosa. Lo que nosotros pensamos, en realidad lo creamos. Si nosotros, incluso hay personas que solo se enferman con el pensar, ¿no? Eh, tienen un dolor y piensan que ya son los síntomas del... del, del del coronavirus y empiezas a generar toda esta sensación y en realidad no sucede así. Entonces hay que ser muy realistas en las cosas y cada vez que nos algún un pensamiento que nos está causando un malestar hay que pensar si realmente es real, si está produciendo o es algo que nosotros pensamos como miedo de futuros Entonces es la única manera, digamos, de poner un poco de pare a las cosas que están sucediendo. Claro que es difícil por la situación que vivimos, pero está en nosotros mismos tratar de controlarlos poner contención a las cosas que están sucediendo, ¿no? No a todos, nos es fácil, como dije un inicio, porque hay personas que vienen de otros procesos, cada ser humano es un mundo, vale, hay muchas realidades en el Perú, ¿no? Doctora, hay algo importante, quienes están acompañados en esta cuarentena por la familia, la familia va a jugar un papel de, eh, de vigilancia, Soporte. de uh -huh. comunicación, entonces, ¿cómo darnos cuenta de que hay algo que está agobiando a algún integrante de nuestra familia y que no, eh, y que y me acerco y quiero decirte, hey, estoy aquí, te estoy dando un espaldarazo, ¿por qué no estás solo? Si tú quieres hablar de algo, lo puedes hacer. Es también difícil. Pero muchas de estas emociones eh, se ocultan en las acciones, ¿no? Si, por ejemplo, vemos que está constantemente enojado, malhumorado, irritado, escondido, aliento ahí hay algún tipo de acción, es como que estamos viendo la fiebre. Entonces hay que ver qué hay detrás de estas acciones, qué está preocupando a esta persona, ya sea mi hijo, mi, mi hija, mi esposo, mi, cualquier integrante de la familia. Entonces ver algunos indicadores, cambios de conducta que suelen tener las personas ahí, no están dando indicadores, incluso en los cambios de sueño. ¿no? Hay personas que tienen problemas para dormir, hay personas que tienen problemas para incluso mantener un sueño. En general vamos viendo algunos indicadores y conversar. Lo importante también es entender que todos estamos pasando por mm -hmm. eso. No es algo nuevo, no estás solo. Entonces, cuando conversas, te vas a dar cuenta que muchas de las personas cercanas que están contigo pasan lo mismo. Y es importante conversarlo, hablarlo, buscar estrategias. Sí. No a todos les funciona, pero por ahí a le funcionará algo. ¿no? Ahora, doctora, sí. ¿cómo abordar, eh, y regresemos al punto de la información, ¿cómo abordar la información sabiendo que el transcurrir de los días nos va a acercar a un panorama mortal crudo? Claro. A ver, eh, es, es tener claro que hay cosas que tenemos que ir cumpliendo. No Muy bien dice el presidente que hay medidas que tenemos que hacer. Entonces, si nosotros cumplimos estas medidas, estamos salvaguardando nuestra salud. Ahorita lo que tenemos que entender que lo importante es que estamos en un estado de emergencia y lo que importa es nuestra salud. No importa el resto, lo demás va a venir después cuando pase toda esta crisis. Ahora, doctora, Entonces, ¿hay si algo...? Nosotros... Hay algo que de verdad me parece increíble y es el hecho de... Bueno, nosotros aquí la responsabilidad es informar. Dentro de la información hay cosas buenas y hay cosas negativas. La, la muerte siempre será dolorosa de informar, hay que decirlo. Pero, a ver, ¿cómo eh, cómo hacemos que, que esto eh, llegue de la manera correcta a, a la persona que nos está viendo? Y esto quiere decir, vamos informamos, pero sensibilizamos también, y eso quiere decir que caigamos en cuenta de la responsabilidad de acatar las medidas, que es lo que hasta ahora nos cuesta creer, 300 muertos y los mercados siguen siendo el mismo foco de concentración humana, eh, las redadas y operativos en los toques de queda, entonces, eso. Exacto, lo que pasa es que la información que tenemos que tener, hay personas que comparten información irreal o que van pasándose a través de diferentes apps o medios que tengan, cosas que en realidad no son, y lo único que crea es más morbo, tener diferentes cosas, este diferentes en burlas y todo, y no lo toman en cuenta. Pero sí es importante que cada vez que tengamos una información, ver la fuente de dónde viene, si es que realmente es probado y poder compartir cosas reales y no sobrecargar. Y si yo conozco a alguien que está pasando por una situación difícil o tiene un cuadro de ansiedad, de pánico, de estrés o algo, tratar de no pasar esta información o tratar de ser eh, un poco más delicado en estos temas, ¿no? Y solo tratar de pasar cosas que realmente sirvan para poder ayudar a contrarrestar esto que estamos viviendo, ¿no? Uh -huh. eh. Doctora Tassara, importante algo. Tenemos más de 12.000 sí. personas infectadas. Eh, y preocuparnos, por supuesto, por, por quienes están en casa y no entienden aún por qué no pueden salir al parque, por qué no están yendo al colegio nuestros niños, y que en casa hay alguna persona aislada porque es de riesgo. ¿Cómo llevamos la información a esos pequeños de, eh, de decirles por qué no pueden abrazar a su abuelo, por qué no pueden abrazar a su papá, a, que es diabético, al tío que es hipertenso, por qué no pueden salir al parque? Son cosas mínimas, pero que en este momento no solo informan, sino educan. Exacto. En realidad no es eh, mentir al respecto, los niños saben perfectamente a través de algunos colegios que han informado con diferentes estrategias lúdicas de lo que estamos pasando y ellos perfectamente pueden entender la situación, entender que esto es un proceso que va a pasar y que por el momento no no es conveniente el, el contacto físico porque estamos pasando un aislamiento social. ¿no? Entonces en realidad en base a camo, a cómo son las características de tu hijo, tendrías que darle información, eh, digamos, pertinente, ¿no? Hay niños que son un poco más sensibles. Y lo que es importante ahora en la población en realidad es ser empáticos, empáticos con las personas. No todos la estamos pasando bien, no todos tenemos las mismas este, digamos beneficios o cosas que están sucediendo, hay personas que tienen que trabajar día a día, hay personas que están pasando una muy mal entonces hay que ser empáticos en en realidad en cómo decimos, en cómo informamos, en qué hagamos o qué hacemos, no todos podemos reaccionar de la misma manera o podemos manejar nuestras emociones como esperamos, ¿no? Hay personas que requieren, digamos, este, algún trato específico, requieren mayor información sí. o requieren algún tratamiento. Entonces hay que, hay que ver esta parte de la empatía. Hoy más como, que nunca no, y hoy más que nunca poner en, poner en práctica la frase práctica. la educación viene la de empatía, casa. La, sí. exacto, la empatía, la la solidaridad, el respeto y todo eso. no Es importantísimo hoy en día. Sí. No, doctora, es eh, súper útil lo que ha compartido con, con nosotros. Yo le pido que apele en este momento a, a un mensaje reflexivo, responsable, sumándose a lo, a lo que vamos a enfrentar los próximos días. Claro, en realidad yo le pido a la población que sea consciente de lo que estamos viviendo, que tome las medidas necesarias, que por algo en realidad estamos está diciendo la, la prensa en general el presidente sale todos los días a dar una información valiosa y a decir lo que está sucediendo, que en casa nosotros lo que podemos hacer es cuidar de nuestra salud física y nuestra salud mental. Y si necesitamos algún tipo de apoyo, hay muchas actualmente redes, este, muchas este, empresas que están brindando soporte psicológico a las personas de manera gratuita. Entonces, en realidad, ahorita es momento de preocuparnos por nuestra salud física y emocional, que es lo primero que tenemos que hacer, y mantenernos unidos con empatía, respeto y solidaridad, en realidad, que es lo que más necesitamos ahorita los peruanos, ¿no? Sí, Agradecer. Igual me pueden encontrar en las redes, a veces me escriben algunas personas, uh -huh. son muy puntual. Con mucho gusto, puedo ayudar a las personas en realidad con, con algo que puedan estar sucediendo y lo que esté en mi alcance. Sí, porque... qué bueno, qué bueno claro que, que se ponga la vocación a disposición de quienes más necesitan y no saben dónde acudir. La licenciada Claudia Tazar en sus redes sociales. Mil gracias por haber estado con nosotros. Y a esta hora, Trilce Reyes nos informa desde San Juan de Lurigancho. Trilce, contigo. Claudia, buenas tardes. Así es, estamos haciendo en los mercados de ese distrito para justamente analizar y ver cuál es el panorama.